Santiago. Bien, gracias, okay. Yerian. Muchas gracias, Francis, claro, a los Dios muchachos, Dios. a los técnicos. Miren, yo quiero apelar hoy a la conciencia ciudadana. Ay. Sí. ¿Qué? Sí. Tú dirás. Adelante, adelante <risa> hermano Pablo. <No>, <risa> Pablo. Sí. Un mensaje a la, la conciencia. Muy bueno. Muy consciente. bueno. Muy bueno. A mí me el, encanta. Que el hermano Pablo es ah, peruano. Porque no eres tan jovencito. Es que yo he no, es aquí muchos en... años en la empresa y me, me tocaba ponerlo siempre tempranito. Sí, y nada, pues. a él le decían el hermano Pablo como al rubio le decían rubio Calimán. Sí. Porque ah, el rubio era que ponía la novela de la Calimán. Sí, sí, sí, me acuerdo. El hermano Pablo es peruano. Sí. Un. un... Él no es cura realmente, no. él es como un animador, asamblea, una gente de esa. Un diácono, un... Exacto, pastor. exacto. Pero un tipo con una historia bastante interesante. Y además una forma de llevarla al público muy distendida, muy amena, que te ayudan a comprenderla. Miren, eh, yo eh, lo, lo digo porque una de las cosas que nosotros tenemos que mejorar, pero con, con, con tiempo, o sea, hacerlo rápido, comenzar a trabajar en eso. Y mucha gente no se preocupa por ello, es el tema del tránsito, es el tema de utilizar las vías públicas. Bueno, nosotros tenemos un serio problema en este, en este pueblo, en este país, pero vamos a hablar del micro, vamos a hablar de San Francisco de Macorís. Yo vivo en un lugar que es una de las avenidas más transitadas de, de la ciudad, donde cada 5 o 6 segundos pasa un vehículo. Más o menos. O quizá menos. Yo no lo he medido. Quizás menos. Quizá menos. Sí. Yo no lo he medido, pero por ahí debe andar. Ahora bien, la gente pierde, olvida el más elemental de las formas de conducir, que es la gentileza. Sí. ¿Por qué? Porque la gente, cuando tú estás parado que quiere cruzar una calle por tu necesidad de ir a aquel lado, la gente, nadie se para. La gente, cuando tú estás parado en un semáforo, cuando servían los semáforos, y, ca y cambiaba al, de rojo al verde, al, al quinto nanosegundo, y lo que saben de computadora sí. saben de lo que estoy hablando, te tocaban bocina para que tú arrancaras. Sí. Y hay gente incluso que te toca bocina con el semáforo en rojo porque dice, no viene nadie, métete, crúzalo, cómete el semáforo en rojo. Entonces, todas esas cosas hay que, hay que eh, eh, ponerlas en manos de la gente y decirle que eso ayuda a la convivencia. ¿Cuántas cosas no se evitan haciendo, siendo respetuoso del derecho que tienen los demás de transitar? También? Es decir, eh, tú lo que propones, lo que yo llamaría una conducción cortés. Claro. Que haya cortesía claro, claro. y que haya paso. Claro. Mira. Yo te digo la verdad, yo tengo que, yo paso por esto diario, sí. lo que pasa es que ya yo me he puesto una coraza. Para yo salir de mi casa en la avenida de los Mártires, número 5, que es donde yo vivo de hace 20 años, para yo salir de ahí, yo tengo que esperar que a alguien le dé la santa voluntad, por no decir otra de cosa, permitirte. de reducir la velocidad o de permitir que yo dé el giro para atrás. Y eh, cuando lo hago que hay espacio tú tuve la gente tocando bocina porque nadie se para nadie se detiene aún cuando tú estás saliendo la gente te toca bocina párate que yo voy primero pero por favor párese un segundo déjeme salir y deje que el tránsito siga fluyendo porque eso es lo que eso es lo que se estila y otra cosa he tenido graves dificultades muchas dificultades con el tema de ocupar la entrada de tu casa, de ocupar la entrada de tu garaje. He llegado... Yo lo que di, yo digo lo siguiente. A mí, mi mujer me pelea, me, me dice eh, que yo no puedo actuar de esa manera. Pero miren, yo, el que se me para mal lo choco. He tenido, sencillo, sencillo. He tenido que llegar a eso. De forma cortés. Exacto. Pero he tenido que llegar a eso. Y yo digo, ¿cómo es posible que la única manera de que la gente entienda en este país es a la mala. Ok, comportándote como un perfecto animal. Mira Francis, en una ocasión, eh, eh, cuando estaba funcionando a plena capacidad la casa de Belén, que me queda okay. casi al frente, hay un señor que se estaciona mal, ocupándome la mitad de mi, de mi, de mi entrada. Una, una parte, no la mitad exactamente, pero sí una parte que no me porque la gente tiene que entender que tiene que darte un margen. ...cuando se estaciona... ...porque cuando tú haces el giro... Sí. ...cuando tú haces el giro en el vehículo... verdad sí. hace esto... ...entonces aquí, si está muy pegado... ...te puede chocar aquí... ...o se te hace difícil a ti salir... ...y ahí no se puede salir recto... ...porque eso es una avenida de, de tres carriles... ...bueno... ...pues el asunto es que yo salgo... ...me estoy poniendo una camisa que iba para mi trabajo... ...y le digo al señor... ...mire, ahí donde usted se paró... ...no hay posibilidades de que yo salga bien... ...porque usted sabe que tengo que dar el giro... Y hace así, mire, dice, no, pero eso está bien ahí. Digo, no, es un, un chisma hacia adelante o hacia atrás, que hay espacio y usted, para que yo pueda salir cuando me vaya. No, no, usted sale ahí, además yo voy a la casa de Belén a rezarle a Dios, que yo que okay, yo soy un hombre de fe. Digo, sí, pero usted me está limitando en cierto modo mi trabajo, muévamelo. No, no, digo, se lo voy a chocar el carro. Efectivamente, cogí esa camioneta y le di, titúa. Le rompí la mica, le tumbé el bumper y cuando el señor vino de rezar, nada más se puso la mano en la cabeza. Tunto Mena, que están ahí siempre parados vendiendo, sí, sí le dijo, vaya a la procuraduría a cobrarle que es el procurador. <risa> y el hombre nada más se puso la mano en la cabeza. Pero Santos Remedios, jamás volví a verlo estacionado cerca de mi casa. Qué cosa, eh? Entonces, yo, lo, yo digo, yo me porté como un perfecto idiota. Sí. Eso yo lo reconozco. Pero carajo, ¿Cómo es posible que en un país de gente que se dice civilizada tengamos que actuar de esa manera para que la gente te respete y respete el derecho no, no que, tú, es, que tú tienes sí. y el espacio que a ti te corresponde? Yo lo que pido es, yo lo que le pido a la gente es que cuando salga a la calle reflexione. Señores, yo, he, yo me he estacionado de mi en mi oficina. Ese es otro problema. Ah, sí, tú tienes problema ahí. Y es un problema. Mi, mira, eh, hay, un, hay un solar que no es mío, es de Tony, pero Tony, que es un muchacho sumamente gentil y, y, y solidario, me dice, vamos, ponle un candado a eso y, y, y estacionate ahí, utilízalo como parqueo para tu oficina. Y yo lo estaba haciendo, pero es un problema, porque la gente se te paraba en el mismo medio y llegué a llamar a Canela un par de veces para que me andara la grúa. Por cierto, nunca vino a la grúa porque siempre había un problema, no podía venir, pero bueno, por lo menos había cierta disposición de parte sí. del ingeniero Canela. Pero lo llamaba porque se me paraban medio a medio, medio a medio, O sea, viendo que hay, un, que hay un parqueo, que hay vehículos ahí dentro. Pero la gente piensa, no, como la puerta está cerrada, esos vehículos no salen ahora y se estacionan. Entonces, no debiera uno, cuando es una norma que la ley dispone, no debiera uno estarle poniendo un letrero a, a, a la entrada de tu casa que diga, no estaciones, que esto es, esto es un parqueo. Óigame, es increíble, señores. Tenemos que mejorar, pero no es un problema de la sindicatura, no es un problema de que los semáforos no funcionen o no es un problema. No, es un problema de nosotros como ciudadanos. Tenemos que entender que vivimos en una sociedad con más gente y que esa gente tiene su espacio que uno tiene que respetar. Que una de las normas más elementales de la debida conducción es la gentileza. Es el respeto al otro. Es pararse y darle paso a una persona. Miren. Es tan tal que en este país usted se para para que alguien pase y esa persona se queda igualita. ¿Ustedes saben por qué? Porque no están acostumbrados a, que un, a que un... cortesía. Exacto. No están acostumbrado a que un conductor se detenga para que usted cruce la calle. Usted tiene que hacerle así. En otro lugar, no esperan eso. El, el, el conductor se detiene y el tipo cruza sin problema porque sabe que el conductor se va a detener. Pero aquí no. Aquí hay que Aquí usted se para, pues, usted a partir de ese momento es un bicho raro, porque actúa completamente diferente al resto de la gente. Usted se para y la gente se queda igualito sin cruzar, esperando a ver qué es lo que usted va a hacer, porque no está acostumbrado a eso. Fíjense hasta dónde hemos llegado. O sea, es una, y, y nosotros tenemos muchos vehículos. Ya el parque vehicular de la República Dominicana y, y el parque vehicular de San Francisco de Macorís es bastante amplio. Fíjense que hay, aquí usted no encuentra casi un parqueo en las calles. No lo encuentra, eh, precisamente por la gran cantidad de vehículos que hay. Eh, y definitivamente mucha gente eh, manejando sin esa debida cortesía, sin ese debido respeto al espacio de los demás. Vamos a hacer un, una, una, vamos a, a entronizar un poco, vamos a hacer una mirada interior para darnos cuenta de que no estamos actuando correctamente en el, en el, en el sentido. De, de la, del manejo, de la conducción adecuada, del uso de, de, del tránsito. ¿no? Y vamos a ver si podemos comenzar a cambiar y a pensar en los demás. A pensar que cuando usted se estaciona mal en un lugar, usted le está creando un problema a otro. Usted no sabe qué situación se le puede presentar a esa persona de urgencia que necesita sacar su vehículo y usted le, le está obstaculizando su vehículo. Su, su salida, perdón, entonces hay que pensar en todo eso, la gente con un muchacho chiquito que se te enferme de un pronto y un carajo mal estacionado que no te deje salir, eso es desesperante, es desesperante. vamos a una llamada telefónica adelante, buenos días gracias, buen día bendición para mí Ofra. mami, madre, buenos días. buenos días buenos días doña para corroborar con lo que tú con tu comentario, amado tú sabes también por qué la gente no avanza cuando el conductor le da paso, porque a veces vienen un y te lo se lleva. Ah, el también. No obedece. Que hay un ingrediente de los motoristas ah, que vienen detrás. Sí. Han habido dos accidentes que yo he presenciado. Sí. No Ajá. hace mucho, hace 15 días uno y a un mes quizás atrás otro, ya. porque sí, creen sí. que el vehículo que está delante está detenido porque quiere y no porque es que le está, le está dando no paso carro. al otro carro y salen de atrás. Tienes y razón. Chocan con el carro. Es verdad. Es verdad. Parece que mucha gente no cruza de alguna vez cuando el conductor de un vehículo de cuatro ruedas da el paso. Sí. Allá, okay, en la salida de mi gracias casa. Gracias a usted. Usted sabe también que otro En la problema? salida de mi casa, casa donde mami. De mami. Uh -huh. Hay que esperar que un cristiano tenga la cortesía y te deje pasar. O de lo contrario, tú te debes de meter, como dice un cu el cuñado mío, a, car a la cara y peja. Eh... Pues a, mi, a lo que venga. O, otro problema. Porque es, no dan paso ahí en la. Antonio Guzmán frente al Colegio de la Altagracia uh -huh. para uno salir no, de la ordenación. No, no, no, eso, eso es. es. No, no, eso es terrible. Y otro problema es que también en algunas intercepciones que la, yo, yo pido al ayuntamiento que haga un estudio de a ver si mi propuesta funciona. Pero hay un problema aquí: es el lugar donde se estacionan los vehículos, O sea la, la acera de estacionamiento que. Dispusieron en su momento, hay lugares donde tú tienes, en, en muchos lugares tú tienes que llegar hasta la mitad de la, de, de, de, de la calle para poder ver si viene vehículo en sentido contrario o no. Es decir, le voy a poner un ejemplo práctico para la gente, me, para que la gente me entienda. En Las Rivas, con Colón, frente a Inemé, ahí, cuando usted llega a esa intercepción, para usted ver. Si por la Colón viene alguien que le permita a usted pasar, porque ahí no hay semáforo, no hay semáforo ni hay tampoco ninguna señal. Eh, usted tiene que meterse a la mitad. Y eso casi es... Casi cruzar. Casi cruzar. <risa> y entonces cuando usted viene a ver se produce un accidente. Se han producido varios. Y los motoristas, que son ángeles del averno con eso no hay manera de uno razonar, porque el motorista cree que cabe por cualquier sitio. ¿Eh? Y que el que está detenido adelante por precaución y dando paso a otro es porque está es haciéndole y, perder el tiempo. Y pasa lo que dice doña Lourdes, que acaba de, de, de darnos un ejemplo de ya lo que realmente problema, pasa. Que o sea, mucha gente se queda y no cruza esperando que venga el motorista. <risa> Exacto. Sí, porque han pasado varios accidentes así. Salen entonces, de atrás, ¡bum! Yo pienso que todos tenemos que poner de nuestras partes. Yo pienso que tenemos que para... Olvídalo, olvídense de la ley. Vamos a tratar de ser mejores, mejores conductores, mejores yo, usuarios de las vías. Lo que públicas. yo llamo cuando salgamos a la calle. Lo que yo llamo ser ciudadano pleno. Exacto. Vamos a ir vamos a una llamada que tenemos. Adelante, buenos días. Buenas, mi amigo Franco. Buenas. Gracias <risa> Pero, por llamar. ¿Quién okay. me habla? Fortuna, ¿O quién nos habla? Fortuna le habla. Fortuna, Fortuna. Ah, hola, hola, hola. Adelante. Eh, hola. Eh. Sí, sí. Pero uno de los que más se parquean más son los motoristas. Un motorista coge hasta cuatro parqueos. Es más. verdad. <risa> daña los sí. parqueos de la ciudad. Lo daña los parqueos. Sí, sí, sí, sí Eso sí. es verdad. Ese otro tema, el tema de que... la, ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque nosotros no pensamos en los demás. El dominicano... Resuelve es un, lo suyo. Es un, exacto. Es un individuo totalmente egoísta. Pero mira eso que dice Fortuna. No, no, es verdad. Es... Eh, eh... A cada momento, porque la gente no tiene la comprensión que, el, que la ciudad a la vez es un parque vehicular donde tienen la oportunidad de circulación todos. Y cuando uno se parquea en un lugar, con excepción, el caso de nosotros que tenemos of, oficina, permanecen los vehículos nuestros en, la, en el perímetro, no en el frente necesariamente. No, claro Pero en el perímetro, los motoristas... Van creando una situación que también entre un vehículo y otro se parquean de claro. forma incorrecta. No, y que tú te das cuenta, dice si el motorista se hubiese estacionado bien, ahí cabe otro vehículo. Correcto. Y a veces pasa con conductores también. Correcto. Si se estaciona Correcto. bien, se cabe sabe. otro vehículo. Porque hay que pensar en los demás, señores. En los supermercados pasa siempre, que hay vehículos que cogen dos parqueos. <ríe> sí, se wow. meten como quieren, señores. Gracias, increíble. Amado. ¿Hay otra llamada? Así, hay varias llamadas ahí. Adelante, buenos días. Buen día, buen día. Aquí en el teléfono les habla Marino Minaya Marino, buenos días, gracias por llamar y, eh, para eh, hacer, hacer un comentario sobre un, una situación que se está dando aquí en la Salcedo en con Cristino Seno allá arriba ahí se han producido alrededor de 7 o 8 accidentes que consigo han traído 3 o 4 muertos Ay, Dios. yo yo hablé con el sindico. Se, se le cayó la llamada. Se cayó la llamada. Trata me... de llamar bueno, nuevamente bien. para que. La ah. de la línea aquí también ahora? Ok, adelante, sí. buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días, mi querido panelista. Yo creo que los funcionarios este, nada más piensan en, en sus cheques, no en resolver eh, los problemas de, de la ciudadanía. Yo Ay, creo no que el PDM, que que creo, debe de intervenir eh, la, los funcionarios del ayuntamiento, porque no, no, este, no. eso es hundirnos a los poblanos. Así es que ya lo saben, sí. ellos deben, nosotros votamos responsablemente. Eh, eh, no expusimos a que se nos pegue el COVID, pero también ellos tienen que responder. A Luis Abinader, que pues nos ayude con eso, pero, que con ese problema que hay aquí en San Francisco. Pero hay un tema personal muy serio en este tema que yo he traído y es el asunto de que cada quien debe entender que no vive solo, vivimos con más personas que ah. tienen derecho y tienen un espacio. Ustedes me han escuchado que cuando he reclamado a la función pública municipal, al ayuntamiento, siempre le pongo la atención que el ciudadano tiene otro, otra una participación importante en la solución de los problemas porque tenemos deberes y nos llama ese deber a que dispongamos de la basura en el lugar correcto de la forma y el día correcto un ejemplo, que evitemos hacer lo que dijo la denuncia de ayer de la calle Castillo Arriba que están haciendo vertederos eh, públicos improvisados Bien, miren. Y eso hay que hacer hincapié.